Tras el anuncio a principios de este mes de que a nivel nacional inició el programa preventivo Navidad Segura 2018 y que en esta semana el director regional nordeste de la Policía Nacional aseguró que este traerá consigo un aumento significativo en la presencia policial, una gran parte de los francomacorizanos cuestionados dicen aún no han visto tal aumento en el patrullaje. Se ha aumentado, pues yo me, anoche me voy a contestar y pasar muchas veces por aquí. Sí, la guaguas y todo, sí. No, hasta ahora no. No lo he visto. Yo no lo he visto. Yo no lo he visto. he o sea, como estaba anterior aquí no, aquí, aquí patrullan todos los días por tanto. Aquí tú entiendes, ellos sí patrullan, pero nada patrullan por sectores, aquí hay sectores que tienen que ser pasullan, y más porque andan los delincuentes rondando en los barrios. No, realmente no hemos visto esa, ese, ese patrullaje, eh, eh, eh, por aquí no hemos tenido... Ese privilegio, nosotros no nos vemos en todo eso lado. Muy mínimo, muy mínimo, pero en realidad. En el operativo, más de mil agentes buscarán resguardar la seguridad de los ciudadanos a nivel nacional. Yoani <Susurra> Cordero, NTN, su noticiero regional.